Saludos cordiales Prislines de todo el mundo os está hablando en directo desde madrid luis eh, Siempre emitimos en directo en esta ocasión estamos con natalia eh, nuestra invitada de esta noche nos va a explicar cómo se puede trabajar solamente con el pasaporte en su empresa por lo visto te dan trabajo solo con el pasaporte antes de empezar un poco la entrevista eh, y mientras os conectáis, los que lo veis en directo, quiero daros mucho las gracias a todos los que nos seguís y me ayudáis con los comentarios aquí en YouTube y en Instagram. Y recordaros que os damos nuestra opinión. Yo os voy a dar mi opinión, Natalia o cualquier otro invitado da su opinión, ¿vale? Ya sabéis que en Instagram estoy todos los días haciendo las consultorías, ¿vale? Y también el que quiera participar aquí en el canal en youtube solo tiene que dejarme su skype en el, en los comentarios y le invito el que no esté suscrito si le gusta que se suscriba vale porque siempre siempre emitimos en directo y así puede hacer preguntas mira vamos a la entrevista natalia me llamó la atención porque me dijo que ella en su empresa contratan gente solamente con el pasaporte aquí en españa entonces digo vente al canal y lo explica yo no conozco su empresa ni nada por lo tanto no es que os recomiende ni os dejo de recomendar ahora me lo está explicando un poquito antes de empezar el vídeo y no lo veo mal ella lleva 18 años aquí en españa es de ucrania la empresa en la que está lleva 26 años y ella lleva en la empresa dos años se dedican a tema de café se trata de vender café ahora lo explicamos bien Tema de esto, no sé qué, de Viagra o esto para mujeres, ahora nos lo explica ya bien, que yo no lo sé exacto, ya te digo. Y temas también de cuidado, cuidado de la piel y esas cosillas. Voy a dejar que Natalia se presente un poco mientras doy difusión a redes sociales y ya un poco hacemos la entrevista líneas Natalia. Gracias. Ahí lo tienes en este puntito. Gracias, Luis. Muy amable y gracias por dejarme presentar la empresa en donde estoy. Eh, la empresa es, eh, se llama DXN, es de multinivel, eh, está más en 180 países. Estoy muy feliz por conocer esta empresa que, gracias a una amiga mía que me presentó, la oportunidad por trabajar aquí mi amiga que la quiero mucho viva en Valencia Margarita ella me presentó este negocio y como yo confiaba mucho a ella confiaba ya los productos llevas que... dos años ¿no, natalia Sí, dos años cuánto aquí? se gana vendiendo café vendiendo café en esta empresa bueno, solo primero, con el mira, pasaporte solo eh... con el ellos quieren un poco hacemos es. primero el registro a la persona que está interesada trabajar en nuestra empresa siempre bienvenida y claro con eh, un ¿Qué te, pasaporte qué tendrías que hacer con un pasaporte podría ser ¿no? Sí, díselo díselo hacer registro eh, precisamente si una persona está interesada me conecta a mí y yo hago registro y cómo te conecta a ti ah, por te teléfono digo, muchos muchos lo ven eh mira si este quieres darlo es tuyo, es tu teléfono. Pues, yo, eh, yo es la invitada, yo no comparto <risa> ni dejo de compartir, yo os doy noticias a día de hoy. Y sí. por cierto, tengo otro, otro trabajo, ahora, ahora lo dices, tengo otro trabajo. Que hay, lo, gracias a uno de vosotros me ha dado un anuncio, en mil anuncios, de un tal Vicente que tiene una finca de olivos y está paga el 50% de la cosecha. Yo ahora, mientras estamos en directo, voy a llamar al tal Vicente que. ¿Sí? De los olivos y lo paso en directo pero mientras natalia que os des un información puedes darles tu WhatsApp si tú quieres para vale. que el que quiera vender el café sí. y otras cosas pues, y otras cosas que te voy a lo si quieres cosas, yo mientras voy a sí. llamar a Vicente vale vale muchas gracias Luis mira aquí claro mi número es mi tarjeta que presencial mi número es 634542114 entonces dejamos mi número ahí abajo y los que quieren eh, empezar a trabajar y saber más información me conecta a mí, que soy Natalia de Ucrania. Y sería solo con el pasaporte, ¿no? Con pasaporte o las personas que tienen nie o DNI también o... valdría claro, o DNI, pero ellos todos también muchos tienen. Es que muchos no tienen papeles. Todos valen. Todos valen, ¿no? Todos Díselo valen. Bien. Yo voy a, a llamar partir... a Vicente mientras. Vale. Pero tú la de gama 18... de productos también. Sí. Ojo, es cosa de Natalia, ¿eh? que yo no estoy promocionando <ríe> nada, Prilines. Yo no. Natalia es una invitada más. Yo soy sí. lo que veo. <ríe> Pero va bien, ¿no? Porque tú llevas dos años. Sí. ¿no? Es que tengo mucha información voy, y yo me hablaría un claro, día. Voy a llamar, parar. voy a llamar al de la finca de los olivos a ver, a ver. Este señor tiene una finca de olivos. Le estoy llamando ahora, a ver, a ver. A ver, si te que les da la mitad de la cosecha. A ver si conecto. Y yo. si es así, os paso el teléfono. Envito a mi negocio. No. Eh, Vicente. No. Eh, no, es que he visto un anuncio que tiene usted una finca de olivos para recolectar, que daba el 50% de la cosecha, es correcto. Para. vale. Y sigue en pie la oferta, ¿no? Vale. Es que tenía unos amigos que pueden estar interesados. ¿Y cuánto puede ser el 50% de la cosecha? así a grosso modo, para que lo sepan un poco. Les... Vale y es en valencia no ah, En lo que ponía aquí. vale pues le, le puedo dar les puedo dar tu teléfono porque antes de dárselo lo preferido llamarte vicente para vale pues se lo digo y ya te llaman vale o el whatsapp también tendrás no supongo si... vale pues ahora se lo digo vale muchas gracias venga gracias vicente hasta ahora, hasta las ahora. buenas noticias acabo de hablar con vicente me ha dado autorización para que dé su teléfono para los que estáis aquí en españa os digo lo que ponía en mil anuncios y ha sido gracias a uno de vosotros. Inteligencia Colectiva dice: recolectores de aceitunas, eh, finca de olivos para recolectar. Os da el 50% de la cosecha al que lo haga. El teléfono de Vicente es el 655-130570, con el 34 de España. Claro. 655 130 570. Hombre, yo creo que esta es una buena oferta, Grislinés, para los que estáis en España, porque no vais a venir, entre que venís y no venís las aceitunas, no sé si. Pero vamos, que me ha dicho que sí, me ha dicho, me habéis oído, ¿no? Me han oído, ¿no? Le he llamado en creo directo. Sí. Prilines, le he llamado en directo. Creo que sí. Me ha dicho que mientras. que todavía podía, que, que hasta que alguien se lo quede, el 65-130-570, que quiera trabajar en recolección de los olivos, Vicente, que es el dueño de la finca. Os da el 50% de la cosecha. Le he preguntado qué cuánto dinero es el 50%, pero no ha sabido decirme. Es genial, mira. Ya está, yo lo he dicho. Prilines, información. Os dejo con Natalia. Voy a ver lo que ponéis en el chat. Muchas gracias a los que estáis en el chat y los que lo veáis luego, dejar en comentarios. Y si os está gustando, por favor, like y suscripción. Suscripción al que no esté en directo. Sí, sí. Te dejo, Natalia. explícales tu producto? Like. Son cosas distintas. Sí. Bueno, muchas gracias, Luis. Nada, nada, nada. Así que yo sigo. Sí. Las personas que están interesadas a hacer registro y ser socias mías, que están todos bienvenidos, con pasaporte, sin pasaporte, con NIE, con DNI, lo de, todos, lo, de, lo de eso, que no necesitan el NIE, es muy importante que se lo claro, regíren, sobre todo los sí, que se han conectado. Hacemos ahora. registro a cualquier persona, ¿vale? Pero tiene que cumplir 18 años. Si no cumple 18 años, que se espere cuando cumple. Entonces... Eh, aquí todos bienvenidos, edades, eh, mujeres, hombres. Kevin kevin Mejía madres. dice que si puedes repetir tu número para contactarte. Ah, Van mía. a salir un montón de prilenas ahora. Sí, sí, sí, repito Mira, mi lo número. Está aquí, claro, lo está, si tú quieres, ah, eh, sí, no lo sí, están... repito mi número si queréis: 634542114. Entonces espero llamadas. Quien quiere hacer registro, siempre. Bienvenidos todos, y claro, voy a decir un poquito más. Que a mí tenemos lo que más vitaminas. me ha gustado es lo del café. Al café, sí, café. es muy bueno porque es natural. Este, café? este natural, natural. A la cámara, si quieres. no tiene cofeína, y es muy bueno. Las personas que tienen tensión alta, los que tienen, eh, eh, bueno, no pueden dormir, sí. y luego tienes aquí otro tipo de estilo. Es ¿no? que, claro, este es black. Por ejemplo, black, sin leche, sin eh, azúcar, entonces las personas que duele la cabeza, que están cansadas, eso es sin confeína, pero con producto que es natural, Gano derma, eso ayuda muchísimo a aliviar dolores. Eh, consumo yo, consumo a toda mi familia, uy, y... Y claro, tenemos más, mucho más productos. Son vitaminas, pirulina. Mira, Yamilet Rivas ha puesto bien tu teléfono ya en el chat. Ah, es sí. el que ha puesto Yamilet en el chat, sí. Ajá, sí Insisto, pirulines. Según nos dice Natalia, para vender estos productos, con que esté, tienen que estar en España, pero no neces, con el pasaporte os vale no es que los que están en españa y los que fuera de españa también podrían ¿también de fuera de pueden, españa? claro ah, porque no mira, esto es, este negocio está en más que 180 países está en polonia rusia pero en una primera en fase para que hablen contigo los de españa los que están solo claro, con el pasaporte en españa conmigo, que hablen contigo que fuera de y país luego tú ya les le también que hablan conmigo. y el que quiera la recolección de los olivos a 655130570 vicente correr que me ha dicho que todavía estaba libre y le da el 50% de la cosecha eso está genial también y quiero sí. decirle me estáis preguntando por tías que por tías olvidaros de tías hasta el año que viene no es no es nada importante de verdad este año no entra no entra en el 2020 entra en el 2021 ¿vale? perdóname Natalia es que esto va tan rápido sí sí sí sí sí les no es que me regañan <risa> ellos que no te dejo hablar te ah dejo vale, hablar. vale vale Todo gracias muchas gracias qué buenos <risa> entonces qué pasa que los productos que tenemos son muchísimos son naturales todos las vitaminas spirulina, eh, ahora últimamente las personas con mucha prisa comen, se alimentan mal. Entonces de allí vienen las enfermedades. Eh, alimentación que nosotros que consumimos, por ejemplo, es ¿qué comes tú? Yo es que no quiero, yo creo que quiero saber el, el ah, enfoque de, de negocio. Más que de comida, ah, vale, ¿se vale. puede vender esto? Porque sí, la idea es comprar todo. el café o comprar el... Y también tienes de... De cosa de, de cremas no si sí, te cremas chicas. de corea que yo también utilizo y, y cosas de manos yo no entiendo mucho de esto pero yo lo que quiero cuánto se gana con esto hay que invertir algo Eso es lo que más ah. miedo me da algo de, <risa> algo te oído de 70 eurillos, no hay que invertir por ahí bueno el con... pero te llevas el producto sí sí claro un poco aquí nadie va a ah, perder no. nada es eh, un registro con el registro hay que hacer 100 puntos lo que pide empresa es una unos requisitos pero no te hagas ¿no? persona... o sea, yo por ejemplo te quiero vender el café quiero vender el café quiero vender las cremas y quiero vender no sé qué qué hago te pago los, los 70 euros me das los productos y a, mí luego no. los... a mí nadie ah. me tiene que pagar que para eso es, es. tenemos dice eh, oficina en madrid en la calle ascona 43 pero si ellos están en bilbao por ejemplo estoy pensando en un primer que está ah, en bilbao, mejor, cuando me llaman a mí porque tengo oficina virtual es que ellos están por todo el mundo yo pero... trabajo desde mi casa no me hace falta ir a oficina a oficina voy cuando yo quiero hacemos formaciones y la formación para personas que quiere saber más formarse también hacemos eh, formación por eh, internet las personas que no pueden llegar a oficina. El o número, tienen... el número tuyo, como lo has dado, el que no lo haya visto, le da luego al replay al vídeo y ahí está. O si, ah, repítelo, o si quieres repítelo. Vale, mi número es para, para la gente que quieren 6, 3, 4, 5, 4, 2, 1, 1, 4. Seguro que ya te están contactando por WhatsApp. Ah, Míralo sí, si quieres ver, Seguro, <risa> seguro. Y el que quiera recolectar oliva. Un tal Vicente le da el 50% de la cosecha. Tiene una finca de olivos en Valencia. Está buscando recolectores de aceituna. Le llamo en directo. Me ha dado el OK. Me ha dicho que está libre todavía la oferta. Y el teléfono de Vicente es 55130570. Con él no hemos hablado de papeles ni nada. Yo creo, pienso yo, doy mi opinión, que no para recoger oliva y te va a dar el 50% de la oliva de toda la cosecha os doy información, Prisliners, os bien doy información. Eh, el grupo de WhatsApp tenéis que preguntar a Andreína, eh, es la que lo lleva. ¿vale? Contactáis con Andreina en Instagram, Andreina.evg en Instagram, Andreina.evg, le dais vuestro teléfono, mensaje directo, y ella os agrega el grupo de WhatsApp. Del grupo de WhatsApp se encarga Andreina, que es la, la que lo lleva. vale, vale. ¿Qué, qué más les quiere decir a los PRIXLINES bueno quiero decir una cosa para no ser pesada todos que quieren ganar dinero porque aquí se puede ganar dinero las personas que vienen aquí a españa de otros países tranquilamente pueden hacer este negocio aquí todos son bien tratados bienvenidos con mucho respeto con muchos abrazos recibimos a todos a ti te que tenemos aquí distintos de sabor. El café yo creo que es, está muy bien, muy interesante. Yo consumo, a mí es lo que más llamó la atención. Duermo tranquila, estoy muy sana, gracias a estos cafés y estas vitaminas que pirulina. Y aquí tenemos como otra viagra. Aquí es más interesante. Bueno, yo, y y yo este te dejo hablar, producto. Te dejo este producto yo consumo y tengo mucha, mucha energía porque trabajo. Trabajo desde la mañana, me levanto a las 7. Y aquí estás emitiendo en directo con todos acuesto. los del mundo. Aquí con sí, toda la energía. Sí, eso me da mucha energía, de verdad. Y es para hombres y para mujeres también. Eso no, no, eso sirve para todos. Para a todos, partir ¿no? de 18 hasta 100 años no y más, más. No más. Claro, y entonces os invito. A registrarse conmigo, primero que está interesado, llamarme o ponerse en WhatsApp a 634542114. 4, 1, 1, vale, si sí lo han puesto ya aquí también, muy bien. Y con bueno. el 34, el que esté fuera de España. Sí, claro. El 34 de España. Os voy a conectar. Eh antes posible cuando puedo porque también si estoy un poco liadilla voy a voy a contestar más en unos par minutos más tarde dice ¿no? Carlos Vargas que tienes una hermosa voz y ¿Ah, ¿sí? excelente acento Ay muchas gracias Ella tiene una hermosa voz y delicioso acento Gracias Carlos muy amable oye y PRIXLINERS os quiero decir que en mil anuncios es que lo estado mirando antes cuando uno de vosotros me dijo el teléfono de vicente que buscaba a alguien para recolectar la, las aceitunas en su finca y que le da la mitad de la recolección al que lo haga he eh, visto otros anuncios por ejemplo un tal víctor está, está buscando a alguien que le ayude a hacer una reforma de una casa buscar de verdad los que estéis en españa buscar en mil anuncios ¿vale? necesitaba a alguien que le ayudara y le pagaba 50 euros al día Ay, qué bien. Claro, es que muchos Eso de ellos sí. están buscando trabajo, pero no tienen todavía lo del NIE, los papeles, yeah, están yeah. aquí pues yo les doy mi información, siempre les digo que es mi opinión, igual que es tu opinión. Claro. Un poco es que lo tengas que hacer, ¿eh? No es... yo a, a Natalia me ha pedido aparecer y yo le, he dado, le doy el canal, pero vamos, yo por lo que veo, lo veo interesante. Añade sí. lo que tú quieras más, Natalia, si sí, quieres. Sí, porque, claro, con una inversión que es eh, dinero, no perdemos porque compramos productos que son ¿Y cafés. ¿Y cuánto sería la inversión? Recuérdaselo para el que se esté conectando ahora un poquito. La empresa pide siempre con registro hacer 100 puntos es porque las puntos, personas tienen que probar en... productos y eso lo mínimo gastamos que gastamos no es para nuestro consumo 78, euros al, 78 euros al mes al mes pero se supone que lo recuperas porque estás vendiendo el producto claro y se supone que te yo puedes compro dar de baja. para mi consumo claro, y natalia te puedes dar de baja cuando quieras no? claro que sí aquí nadie está obligado no seguir pagando nadie está obligado a comprar. Claro porque, claro, lo el primer consumo claro eso hay que comprar porque la empresa tiene sus requisitos que cuando se hace registro tiene que hacer consumo mira Gisela García que dice que de dónde quedas que está interesada bueno os ha dicho su WhatsApp no ¿A ya, mi WhatsApp, lo volvéis a ¿sí? ver mira lo puedo poner luego en los comentarios del vídeo sí claro. me das autorización sí, sí, luego os lo pongo en los comentarios Aloys, para que vea luego el vídeo que es me, lo, me autoriza no déjame sí. la tarjeta Sí, sí, aquí está mi yo tarjeta yo lo pongo te van a llamar ya verás ah, ay okay. que ¿No? estoy todos bienvenidos <ríe> y os voy a ayudar formarse y, y hacer comprar estos beneficiosos cafecitos que yo consumo, es Vita Maca, Maca, que para mujeres es aconsejable porque las mujeres también sabéis ya las cosas de mujeres eso nos ayuda muchísimo entonces estos son cafés que las personas que no pueden dormir o tensión alta o baja, eso controla la tensión y claro lo más no quiero más leer, pero si estáis interesados trabajar con pasaporte, os invito a, a contactar a contigo. Yo les pongo tu teléfono ahora sí. en la descripción del vídeo y tú claro. se lo has dicho varias veces, que lo pues sí. ahí da para atrás al vídeo. ¿Sí? La de Natalia. Lo que podéis trabajar y ganar dinero, Gana porque dinero. los que quieren mm. consumo solo pueden hacer eh, compra, como cada mes claro. nos vamos a la tienda, al tema... centro comercial, alimentación, que claro. hacemos es... Eh, comprar salchichas, queso sí, sí, está, y tal claro. cosas. Y eso es todo natural. Lo malo que hay que gastarse 73. Comida, euros, pero... alimentación, alimento natural. ¿Vale? Y eh... Más idea, sí. en, eh, en mi claro. WhatsApp contacto, direct, de, en, sí, en, en tu directo, WhatsApp, claro, exactamente. Porque... escucha Prilena es que yo insisto, en mi opinión es una idea de negocio. Yo no la veo mal, pero bueno, eso ya cada uno es mayor. Aquí no. nadie pierde nada. Veo muy bien que, claro, que no se pierde nada. No. Sí. Aquí se cuida tu bienestar y, sí, y a mí me ha gustado. Y se de... gana dinero a la vez. Claro. <risas> bueno, eso ya yo lo dirán. O... Sí, y, y cuido Y lo mi... que más que no te piden. Solo con el pasaporte. Sí. Que te pedís los solo que el no pasaporte. tienen documentos no es pasa nada. Todos bienvenidos. Una vez más quiero agradecer a todos los que me habéis estado ayudando que lo he visto en el chat. Habéis estado respondiendo preguntas de otros clientes. Os doy muchas gracias, vale. Os las doy también por adelantado a las que los que me vais a ayudar luego en los comentarios de este mismo vídeo, vale. Os pido que le deis un like si os ha gustado las ideas de negocio, cosas. Pues que os, que os muestro que yo os voy mostrando lo que veo tanto la de natalia como la de vicente que tiene la finca para recoger aceitunas el que lo vea esto luego y no esté suscrito si le ha gustado que se suscriba y le dé a la campana que siempre siempre emitimos en directo vale de la conclusión que lo que nos propone natalia es vender estos productos en café las cremas cada uno a lo que a él le guste más hay que invertir 78 euritos ¿no? al, al mes, mes para no. su propio consumo para su si propio consumo o para revenderlo que es la idea. ofrecer distribuir. a las personas si le gustado café ofrecer a otras y eso es lo malo pero lo bueno es que no es que sea obligatorio todos los meses este puede dar de baja si no te ha ido bien claro, el tema y lo bueno, me... bueno bueno bueno por lo que le ha traído aquí es que me dijo que no era neces que con el pasaporte van y por eso le ha traído aquí Sí. Yo el negocio de ella no lo conozco, pero bueno, no lo veo tampoco mal visto desde fuera. Ya cada uno de vosotros que juzgue. Te voy a ¿vale? invitar a cafecito. Sí, Te sí. vas a ver que es rico, rico. Dejar las dudas que os hayan quedado en los comentarios. Yo ahora lo del chat me lo veo detenidamente, que con la rapidez del directo solo he podido mencionar a algunos. Y, y muchísimas gracias. Espero veros en el próximo vídeo, como siempre os digo. <risa> Natalia, muchas gracias por tu presentación de producto. Ya nos dirás qué tal ha ido. Vosotros también me diréis qué tal os ha ido. Gracias a ti Luis y gracias nada. a todos que nos escuchan. Muchísimas gracias y muchas bendiciones. Si queréis cuidar vuestro bienestar y ganar dinero, Ese aquí es. estoy, aquí Ellos estoy. Ganar muchas dinero, gracias. Ganar dinero. Eso sobre sí, todo. Yo también, también. Todo por bien. eso estoy claro, aquí. Tira, Dios. ¿Serdito? Que yo no me llevo ninguna comisión ni nada, ¿eh? que quede claro. ¿eh? No, te los llevas cafecito, que bueno, te regalas. Un, un café de estos lo admito, eso sí, vale. Si eso. Quieres. Pero nada más, ¿eh? que quede claro, Prislines. Chao, chao, sí. muchas gracias chau, a todos. Besos chau, chau. a todos, gracias. Hasta, espero veros en el próximo vídeo, Prislines, cada dos días más o menos, ¿vale? chao. Chao, chao. Gracias.